Tú me tienes impuesto, Juanita me echó que tú me tienes impuesto, A darme un beso cuando me acuesto A darme un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero y que me lo quita La quiero y la quiero y que me lo quita Yo me la llevé de este muchachita Yo me la llevé este muchachita De este muchachita, hey muchachita patijón Allá. Ay caramba que no hay que ver igual, ay caramba que no hay que haber igual. Ella me quiere o me tiro al mar, ella me quiere o me tiro al mar. Las mujeres son como las avispas, las mujeres son como las avispas. Si le empatan vuelan, si las pientan pican, si le empatan vuelan, si las pientan pican. Prisionista típico.com Ay, caramba, que no hay que ver igual, ay caramba, que no hay que ver igual, si Ella me quiere, o me tiro al mal, si Ella me quiere, o me tiro al mal, las mujeres son, como las avispas, las mujeres son, como las avispas. y las pies tan si las si pies pican y si le pasan Ay de tu boca yo quiero Ay oye mami yo quiero De la rubita yo quiero Ay de la Gigi yo quiero Ay de las lady yo quiero De la morena yo quiero De la gordita yo quiero No díselo tú, Winston. Comprasido ahí, Garajo, Guaramecho, Winston Music, una vaina bien.